hola gente ¿cómo están estamos aquí en un nuevo video estamos otra vez con el, un tráiler de que salió hace poco de youtubers o gay bueno me enteré y ahora voy a verlo ahí son los mismos del juego pasado ok ya están algunos que no conozco aún. aquí está germán y estamos llegamos a la convención de videojuegos la invitación decía que fuéramos a los módulos de virtual para una sorpresa Por cierto chicos chico ¿quién no se la tarjeta parecía el nombre de una empresa llamada Happy Pig Entretenimiento, qué extraño nombre es Games X, espero que los modos de la realidad virtual estén chulos, veamos chicos entremos bienvenido amigos a todos, la, la, la, la bienvenida a la comisión de virtual antes de que recorra de demás lugar, esta posición yo creo que es testigo de la última tecnología de realidad virtual. Pablo algo que se lo hago si póngase a hacer las lentes para empezar la demostración. ahí okay, se sientan. Ahora prepárense para vivir una experiencia que jamás se vivir sus vidas. One, two, three. Caí un retotito, bueno, no vamos sin dejar ningún rastro de este secuestro. Eh, hay gente atrás tuyo, pero bueno, es una imagen. 30 <risa> minutos después. Oh, es Pixo. ha cumplida, amo. Capturaste a todos. A todos, amo. ahora está en eso respectivas celdas. Buen trabajo, Pigface. Pigface, puedes irte. Bienvenido amigos toda todos la, la, la, la bienvenida a la comisión de reto, Pero antes de que, que recorra el demás lugar de esta exposición, yo creo que es testigo de la última tecnología de la realidad hoy que Pablo ubíquese se lo abro y ponga a hacer las lentes para empezar la demostración. ahí se sientan. a prepárese para, para vivir una experiencia que jamás se ha sus vidas. 1, 2, 3 y ahí está caía un relojito, bueno, no vamos sin dejar ningún rastro de este secuestro y hay gente atrás tuyo, pero bueno, es una imagen 30 <ríe> minutos después oh, es Pixo ya cumplidamos capturaste a todos a todos damos ahora en eso respectiva celda buen trabajo Spinface, Face puedes irte y adiós hola de soy youtubers sabro todos lo que es bueno pensarán que podrían subir las soluciones de mis juegos sin pagar bienvenido amigo todo a la, la, la, la bienvenida a la comisión de veto. pero antes de que, que recorra de demás lugar esta posición que creo que es testigo de la última tecnología de realidad virtual Pablo que se lo honro se ponga a hacer las lentes para empezar la demostración. Ok, se sientan. Ah, prepárense para vivir una experiencia que jamás saben ha enviado sus vidas. 1, 2, 3. Y ahí está. Cayó un relojito, bueno, nos vamos sin dejar ningún rastro de este secuestro. Eh, hay gente atrás tuyo, pero bueno, es una imagen, 30 <risa> minutos después Oh, es Pixo ha cumplido. amo Capturaste a todos A todos, ahora Está en eso, respectiva celda Buen trabajo, big face puedes irte Y adiós Hola verán esos youtubers, sabro todos lo que es bueno, pensarán que podrían subir la soluciones de mis juegos sin pagar las consecuencias Pero antes de decirles a las reglas quiero ver cuál es su reacción a darse cuenta de que han sido capturados por el muñeco más malvado del mundo Apuesto a que tú también te mueves de ganas de verlos en sus celdas, por tu cara veo que es así Está de suerte porque por primera vez voy a dejar que entres conmigo a mi cuarto de control donde podremos ver a los youtubers encerrados gracias a las cámaras ocultas que hay en cada celda así como en las películas. La mala noticia es que de las siete cámaras ocultas solo cuatro están funcionando así que así bien así que nos podemos ver a todos pero igual se dio síganme sígame. La letra que se te ve es igual al que yo uso más o menos este tipo de letras mira está aquí la pana de control con todos los nombres de youtubers: Lili, Laina, Mogunais, Manolo, Town, Robbie y Germán. Y bueno, vamos con el primero. ¿Quién está agarrando? ¡Ah! video de YouTube! ¡Tú ves okay? no me que visto ¡Lo de casa de muñeco! ¡Dirigro! ¡Casi que te venías a subir ¡No, píxame no me el malvado Pixel. muñeco quiere vengarse de mí De seguro es porque subí todas las soluciones de sus terribles juegos Pero no se saldrá con la suya Porque conozco todas sus trampas Y artimañas Y además de eso Seré ayudado también por alguien que es un maestro En estos juegos Así que ¿Qué dicen chicos? Si me ayudan a derrotar al malvado Bien, breve, bla, bla. Así que vamos ¡Arriba hermano lindo! La gente no tiene tantos secretos como los otros Y que la rubia. Bien, da reglas Hola Laina, Mosna, Lily Cross, Manolo TV, Rubínez, y Germán. Me presento porque ustedes ya saben quién soy y saben que quiero jugar un jueguito. También saben que tendrá que superar peligrosas pruebas si quieren ganar su libertad. Ah, Town es fan de y que haga Spider-Man. ¿Y cómo es que saben todos? ¿Eh? Porque han estado subiendo a YouTube las soluciones de mis juegos. Realmente pensaban que podrían burlarse de mí. Dice que la venganza es el mejor de los dioses. Yo pienso que es verdad. Realmente voy a disfrutar esto. Aunque sé que ustedes saben muy bien de qué se trata todo esto, quiero que alguno de ustedes me, me, me haga una pregunta de rigor solo para que no romper el protocolo. Vamos, no sean tímidos, este muñeco no muerde. Vamos Manolo, ¿te animas? ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego. Y aunque ya se conocen bien las reglas, igual diré eso porque quiero ver sus caras de miedo mientras las digo. Están encerrados en un laberinto donde he colocado trampas y villanos muy peligrosos. Todos recuperan su libertad, todos deberán superar las pruebas con éxito. De la de lo contrario, se quedarán aquí atrapados para siempre. Quedan si aquí para siempre y yo no podré subir videos para alegrar a sus suscriptores. Lo que sería muy triste, jajaja. Ja, ja. Ganar o perder, hagan su elección. ¿Se fue? Click, suscríbete y versión garantía. Bueno, ahí está el trailer de youtubers. Sogay 2, próximamente saldrá el juego. Y bueno, ya lo jugué cuando salga, ¿no? Y bueno, haré también el gameplay de Ruby Game que me quedó viendo. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Dale like si quieres, suscribirte si quieres más videos como este. También hago videos que no son gameplays, pero bueno. Y bueno amigos, eso es todo. Chao.